Soy de dedicar, pero tal vez sea la última canción ti, tus abrazos ya no vienen tus abrazos que se van son espinas que lastiman son espinas de verdad tus caricias ya no vienen tus caricias que se van dime con quién pasaré en esta triste navidad tus abrazos ya no vienen tus que se van, Son espinas que lastiman, son espinas de verdad Tus caricias ya no vienen, tus caricias que se van Dime con quién pasaré en esta triste navidad Estoy logrando lo que un día te platiqué Estoy quemando donde te hice mi mujer Estoy cantando, pensando en usted Estoy desvelado y te quisiera tener El día que me muera te voy a molestar Seré tu fantasma que te perseguirá Seré tu alma, no lo recuerdas ya. Que mejorabas, que no me ibas a olvidar. Estoy quedando loco y lo digo en serio: la vida de este loco.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 Que se van, son espinas que lastiman, son espinas de verdad. Tus caricias ya no vienen, tus caricias que se van. Dime con quién pasaré esta triste Navidad. Que te vaya bien, espero seas feliz. Mientras yo me quedo con la cicatriz, se viene mi cumpleaños y tú no estás aquí. Se viene otro año viajando sin ti. Discúlpame, princesa, yo contigo fui feliz. Al menos el hombre que te hizo más feliz, no lo puedes negar. No lo puedes negar, yo siempre diré que sí, sí Yo siempre diré que sí Yo siempre diré que sí